Y dijo, déjame entrar, déjame vas a entrar, estoy todo empacado. La hormiga y la mariposa contestaron. El esposo es muy pequeño, pero no importa, nos apreciamos un chingado para que se empacó. Entonces el, el ratoncito entró.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 Entonces la paloma le suplicó: Espera un poquito más porque yo quedo. Y los animales estuvieron de acuerdo. En esto llegó corriendo una liebre que gritaba: ¡Escándame! ¡Escándame! ¡Que me persigue las olas! Y todos los animales.